Néstor Flow estuvo allá en el pabellón bajo techo de San Francisco de Macorís en el Mario Ortega el Águila. Ayer fue el cuarto partido de la serie final del torneo de baloncesto superior con refuerzos, así que vamos ahí a ir a ponerse sondeo de Néstor Flow papá Tarima que estuvo por allá en la final. Señores, la cámara de los osobrosos, Néstor Flow, ya ustedes saben, estamos aquí en el pabellón hoy, vamos para arriba, para arriba ahora, Máximo Gómez y Santa Ana activo, ya ustedes saben, papá rima, los osobrosos. Hermanos, ¿cuál usted cree que se corone campeón en este torneo superior? Bueno, Santa Ana tiene las cualidades para ganar campeón porque lo ha demostrado sin refuerzo. El juego pasado jugaron con un refuerzo solamente y le, y le ganaron el juego desde atrás al Máximo Gómez. ¿Cree que el superior ha revivido este torneo? Claro que sí. Se, se nota por la multitud de gente hoy. Se nota, no hoy en todos los juegos. ¿Qué crees que se corone campeón hoy? Manito, pero eso no hay que decirlo Santana, bro. Santana campeón. Claro, eso no es que decir que se está... Para la cuarta, Máximo Gómez, ah, pero está pedido hoy. Oh, oh, oh. Está pedido. Santana, tú, ¿tú crees que va? La heredia los castillos, la, los castillos, manito, están los cuartos. ¿Cuál es tu favorito hoy? ¿Cuál tú crees que sea campeón el torneo de Máximo Gómez o Santana? Esto no se ha acabado. ¿Cuál, es ¿Cuál tú crees? que tenga miedo morir que está, está, está bien ya, ya, ¿Cuál tú crees que gane? Está bien ya ¿Tú crees que sea campeón hoy? Santana se lo lleva todo, con mi papá no puede Andrés de León es mejor de todo, Santana se lo lleva ¿Santa Ana? Ya, Santana es lleva el campeonato ¿Cuál tú crees que sea campeón? ¿Santa Ana o Máximo Gómez? Santa Ana ¿Santa Ana, tú crees que gane? Sí ¿Tú crees que haya revivido este torneo el superior San Francisco de Macorís? Claro que sí ¿Cuál el campeón Máximo Gómez Santana. Santa Ana? El hey, Duarte Eduardo. Eduardo. Murió hace rato, Eduardo. Eduardo. De todo, cual. Eduardo. Tú, como fanático fiel que eres, cuidado si te va. ¿Quién es campeón de este superior? ¿Santa Ana o Máximo Gómez? Máximo Gómez. Máximo Gómez. Eduardo. Una noche especial, Máximo Gómez, Santa Ana. Aquí estamos con el ingeniero Jackson de Jesús, el joven que le ha puesto la chispa a la juventud. ¿Cómo te sientes a ver tú, el superior renovado? contento porque la juventud está apoyando, se está apoyando el deporte, se mantienen todos unidos, y es lo que tenemos que hacer para mantener a los jóvenes motivados a seguir creciendo y mantenerlos alejados de la calle. Un mensaje a esos jóvenes... Que no les guste el deporte, que no quieren aportar porque se sienten decaídos, tal vez porque no sienten un apoyo. Tienen que tratar de hacer lo que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta un deporte, inténtenlo, que hay muchas personas ahora, el gobierno está apoyando el deporte, porque lo que quiere es apoyar a la juventud para que puedan echar para adelante y se mantengan alejados de la calle. La pregunta mágica, Jason, ¿a cuál tú vas, Máximo Gómez Santa Ana? Todos son míos, yo lo apoyo a todos. Aquí estamos con el senador Franky Romero. Franky, ¿cómo te sientes tú ver un superior renovado? La juventud y se presenta hoy. Pues mira, más que emocionado. Me estaban justamente diciendo los muchachos que desde el 98 no se veía un torneo así. Con tanta joven, con tanta juventud aquí apoyando este deporte. Más que satisfecho, orgulloso y muy humilde recibiendo este galardón que me hacen... Donde me dedican este torneo y qué bueno que la juventud ha respondido de esta manera. Excelente, nosotros siempre apoyaremos el deporte y más cuando vemos a, a, a acciones como esta. Un mensaje para esa juventud que perdió la esperanza en un tiempo del básquetbol superior de San Francisco de Macorís. Lo más importante que tiene la juventud es eso mismo, la juventud. No perder la fe y seguir por el buen camino. Ahora la pregunta del año. ¿De cuál es Franklin Romero, Máximo Gómez Santa Ana? Yo soy del equipo de San Francisco de Macorís. Aquí tenemos una figura que apoya el deporte, tanto el ciclismo, mira cómo está Live, el básquetbol y el béisbol. El líder más del pollo, Elvis Alberto, un placer para mí yo entrevistarlo a usted. El Máximo Gómez Santa Ana, mira el pabellón bajo techo. Teníamos tiempo que no veíamos un superior así. ¿Usted cree que regresó el superior a San Francisco? Eh, líder. Muy buenas noches para todas las fanaticadas, muy buenas noches para todos. Lo primero que quiero decir que ganó San Francisco de Macorís, ganó la provincia de Duarte. En los años 98, 96, yo veía un juego de esta categoría, de esta índole, cuando venía el Leroy, Jackson, que venía Tony Apero en el helicóptero y esa gente. Óyeme, esto es, un, esto es algo sin precedencia, gracias a esta asociación y a un grupo que nos hemos entrado de lleno para que esto sea algo realidad. Y quiero que sepa. Santa Ana campeón. Ahí está Elizabeth Tomás del pollo ¿Cree usted que el superior de San Francisco de Macorís volvió con este partido, Máximo Gómez, Santa Ana? ¿A cuál usted va? Primeramente, buenas noches. Es un placer para mí informarle a la fanaticada. Yo soy dirigente Máximo Gómez. Pero en estos momentos está ganando Santa Ana. Mira, joven, estos jugadores que están ahí van para Haya el sábado. Todos van a participar en el torneo de Haya. Lo que estamos invitando a los fanáticos que nos vemos en Jaya a las 7 de la noche para el juego. Señores, aquí concluimos en el pabellón bajo techo. Ya ustedes saben, Máximo Gómez, Santa Ana, Santa Ana, Máximo Gómez. Vamos a ver si termina aquí. Neto Flopo, Patarima. ¡Los Sombroso. Ahí está el sondeo de Néstor Flow ayer en el superior de baloncesto. Ayer fue el cuarto partido que fue final ya. Se acabó el torneo superior y el Santana se proclamó campeón del torneo de baloncesto superior con refuerzo en su versión número 32. El número cuarto del campeonato, sin mal no recuerdo, para los muchachos del hoyo del ala. Felicidades. A la directiva Felici del club. Felicidades uh -huh. a Junior Martrillé. Eh, felicidades a nuestro hermano Jeffrey Castillo. Sí. A los hermanos Castillo que están ahí a, al frente del Club Santana. Yo soy Máximo Gómez, yo perdí. Uh -huh. Pero los muchachos que destacar que hicieron muy buen trabajo. Ah, eso es así. Y el principal ganador después de, ¿verdad?, del Santa Ana, mucho crédito también a Máximo Gómez, que jugó un partidazo, señores. Estaba perdiendo por 30 puntos, al final quedó de uno. Oh, eh. por un, o sea, por un... todavía en las décimas de, de reloj, todavía, pues, había emoción en ese partido de anoche. Y después de esto, pues felicitar al comité organizador porque hicieron un trabajo encomiable un trabajo tremendo en la organización de este torneo de baloncesto superior que se tuvo que extender hasta unos días ya, incluso anoche había juego en el super, en superior, en el pabellón y había juego en el estadio, en el Julián Javier, o sea, y aún así pues fue un gran éxito el juego anoche, así que felicidades al comité organizador y de nuevo pues el baloncesto superior que no se pudo celebrar en el, 2000, bueno, en, en el año 2020, una una llamada, hello, en el año 2020, Tenemos una llamada mil 2021. Buenas. Sí, buena. una... aló Bueno, se fue ahí. Entonces, eh, reiterando las felicitaciones, ¿verdad? Porque un torneo que no se pudo celebrar en 2020 por la pandemia, este año con Revivió. Así es, revivió. Y como en sus mejores tiempos, en un escenario muy difícil, eh, que es el el, el pabellón Barrio Ortega, porque aquí se celebraba en el San Martín, ¿verdad? En, ese, en, en los oh. años difíciles, donde pues incluso el pabellón tenía que repararse por el tamborcillo estaba malo, sino que era el techo, o sea, el, en remodelación estaba el pabellón, Y entonces se trasladó aquí al San Martín y luego, pues, re retorna al pabellón en el 2019, que fue difícil, ¿no? Ustedes no, no, no, no tuvo mucha gente. No, no, no, no, no, yo estoy hablando con objetividad. Eh, mucha gente no fue, o sea, fue floja la, la participación de la gente en el torneo de 2019. Se para en el 2020 por la pandemia y regresa entonces en el 2021 con una buena participación. La gente, la gente estaba deseosa de ver básquetbol, ya hay que decirlo. Incluso fue más gente que en el torneo nacional, hay que decirlo. Sí, fueron sí, más mucha gente. Pero ustedes ya... de San Martín, <coughs> ¿verdad? Sí, ya. Yeah. No, pues eso es lo que queremos saber, yo soy San Martín, yo soy Máximo Gómez. <risa> ¿De cuál tú eres? No, yo no. ¿No, no da seguimiento a eso? Bueno, ahora sí le estamos dando seguimiento. Nosotros podemos apoyar a San Martín porque somos del área. Sí, somos sí, del área, también de de apoyar a San Martín. Ay, San Martín. Yo soy Máximo Gómez porque tú sabes que <risa> somos de para arriba. Oh, sí. Así es, pero le destacamos y le, y le aplaudimos ese éxito de... De los muchachos de Santa Ana, la directiva, todo, nos trataron muy bien también. Y muchas felicidades. Claro, no sí. viste allá a Otto Conce, allá Sí, el otro, otro. sí saludo para Otto. Eh, Otto, ¿qué papel de Otto semilla? Conce, que es el presidente de la eh, Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte. Ah, ok. Sí, si mal sí, no sí, recuerdo. La, él nos no, no atendió bien a nosotros. Eh, sí, por, un caballero siempre. Sí.